Esto es lo que hay que entender, porque no es lo mismo esto a esto siguiente de acá, que es bajista, que es de donde viene la zona de oferta. Míralo, tu trader, backtesting con la vista, no buscando patrones, simplemente ubicando mis fractales, altos y bajos confirmados que me van a ayudar a hacer un backtesting objetivo. Es que la gente no quiere darse cuenta que esto funciona así, que esto funciona así, créanme. Hay traders que llevan años, años estudiando, que han visto millones de cursos y aún no aceptan que el mercado funciona así, que cada escenario es distinto, que por más que busque patrones, no, lo sé, no existe. Te lo voy a hacer ver, te lo voy a mostrar. Déjame lo ver, qué pena porque borré todo, pero miren, díganme si este proceso se parece a este. En tiempo y espacio. Con la misma cantidad de fractales. Díganme por ejemplo si este. Estoy uniendo los fractales. O sea, es donde ellos activan las compras y las ventas. Mi pregunta es. Mi pregunta es. ¿Ves patrones? En base de esto que te estoy mostrando. Ubícate. ¿Por qué existe la fractalidad en el precio? Averigua. ¿Qué es la fractalidad en el precio? Yo ya te lo he dicho mucho aquí. Son los altos y bajos confirmados. No que yo me invento por mis patrones. O sea, yo no necesito patrones porque tengo mis fractales. ¿Me hago entender?